Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog estando en Grecia Ahora mismo abro el vídeo en esta tienda eh, Querían ver, a ver qué ropa había Y bueno, pues ahora mismo vamos a buscar una farmacia Para comprar pastillas para mi alergia Que madre mía, eh, no entiendo cómo puede salir tanto mocos o Para Luna igual, porque les creo que la Sí, creo que le he contagiado mi alergia pero mirad, vamos a ir primero a una farmacia y después a la playa de aquí al lado Y ese es el plan de hoy Antes que nada, también hemos parado en un sitio de manicura Para que mamá salga las uñas porque Después de esta isla vamos a dos islas muy pequeñas que Seguramente no haya para hacerse la manicura Y eso se le está poniendo las manos mal, Así que hemos venido aquí Esta es la playa, es una playa nudista Así que no puedo enseñar mucho más Pero mirad, está el mar un poco revuelto Y hay nubes, pero ahí está lloviendo Así que vamos a empezar ahora A irnos que además en el tiempo dice que va a haber tormenta Me he vuelto a venir a comer aquí al sitio que llegamos la primera vez a comer un pitalleros. Y me he comido la pastilla de la alergia, pero he sido todavía con un poco de mocos. Me he pedido un stick de estos. Aquí no está la misma marca que en Creta. Aquí hay oliptón o trucetea. O he es un pitalleros de cerdo, la última vez me lo pedí de pollo. Mirad, los que me seguís sabéis que soy muy muy fan de Ben Jerry's y mirad lo que he encontrado aquí en un mini market de esto la vendedora era de República Dominicana entonces hablaba español Mirad estos Ben Jerry's que vendían vamos a ver qué tal están Mirad, está rico pero está muy frío o sea, es difícil de morder porque está frío hace... pero bueno es un helado y a mí no Además. me gusta ese helado no no no no le gusta la niña se ha cogido un Kinder bueno venido aquí a un supermercado a comprar una cena para desayunar, no vamos a comprar mucho porque pasado mañana cambiamos de isla y estamos comiendo una cosa así normalita. Vamos a comer pollo, ensalada, pescado, aquí otra vez en la terracita. A ver, vamos a probar el chocolate este griego que hemos comprado, a ver qué tal está. ¿Ah? No. ¿No te ha gustado? Este no me gusta, pero delicioso Lleva almendra Bueno, se ha comprado este de Oreo No está mal Chicos, mirad, hemos venido a una playa nueva Hoy es un día nuevo también Hoy es sábado Y la hemos venido a una playa hecha de rocas Adiós y mirad cómo es, esta noa y el mar. hecha de rocas. Ay. Y hoy es nuestro último día en Naxos. Mañana nos vamos a Koufonisi, que está aquí al lado, es una isla que se puede ver desde aquí. Y es una isla enana, o sea, solo tiene 7 kilómetros, mide 7 kilómetros. Y el ferry desde el puerto de Naxos son dos horas. Pero es que tenemos que rodear toda la isla porque es en la otra punta. Pero bueno, eso. Esta mañana lo que he estado haciendo ha sido porque yo quiero hacer como los vlogs un poco más mejores. Entonces he estado cogiendo inspiración de otros vlogs para ver que, cómo, cómo mejorar mis vlogs. Mirad, hemos comprado estos refrescos locales de melocotón, naranja, no, están bastante buenos. Y mis patatas favoritas. Uy, que se van volando todas. Eh, las mis pa nuevas patatas favoritas con sabor a eh, Son de las patatas están Muy, muy buenas. Estas son. Hemos comido y ahora vamos a comprar un helado al mini market que hay aquí al lado de casa. Aquí. <coughs> Ay. Uh, me de Ay, me tos. Bueno, estamos jugando aquí a las cartas ahora Mira, hemos venido a ver la puesta del sol aquí Y ya se va y el pulpo Mira. Es que ya se va el sol, madre mía Estoy fatal Así ah, estaba haciendo ahí una videollamada sí, Chicos, estoy aquí acabando ya de cerrar la maleta. A ver... si sí, la... No. Tengo que guardar en el neceser y todo. Ea, yeah, listo. Bueno, y ahora nos vamos a cenar no hemos pedido y ya nos han traído este plato O sea, miradlo comparado con mi mano Qué grande, por Dios Qué rico Mira, esta es la mejor Tarta de naranja del mundo Ay, ah, eh, chicos, yo no pensaba Que era tarta de naranja No era la misma tarta de naranja Que la última vez, es que la última vez era... sí. riquísima